humanitario ya para el Chocó, que lo venimos trabajando hace ya más de dos años, es muy importante y máximo en estos momentos en que no solamente el Chocó, sino el Pacífico colombiano, eh, hay una, o sea, la guerra continúa, el conflicto armado se ha degradado, se ha profundizado y se ha demostrado en qué, en cosas como los confinamientos de las comunidades, los desplazamientos que se están dando, últimos por ejemplo en Tumaco, en en Nóbita, en Bojayá, todo lo que es la amenaza de asesinato a líderes, eh, lo de minas, eh, toda esta crisis humanitaria, entonces mmm, es importantísimo la implementación del acuerdo humanitario que desde el que del Chocó se ha venido trabajando y que ojalá el gobierno, el Estado colombiano lo entienda y por lo tanto también el LN, es un llamado al LN y a los otros grupos armados, llámese AGC, Clan del Golfo, quienes sean. ¿Por qué es importante? Porque es que el acuerdo humanitario lo que está planteando son alivios humanitarios para las comunidades. Eso en concreto, el acuerdo humanitario que se están pidiendo las comunidades. Por favor, paremos esta guerra ya. ¿Qué más está planteando ese acuerdo humanitario? Le estamos diciendo al ELN, por favor, no más secuestros, y liberación sin ninguna condición de los que están. Eso que no lo haga por darle gusto al gobierno, sino de cara a las comunidades, de cara a la sociedad civil. Pero por otro lado le estamos diciendo al gobierno ese acuerdo humanitario, el tema de la protección a líderes y lideresas, no más amenaza no más asesinatos. Y esa es una responsabilidad del Estado colombiano. No mal minas y, por favor, terminado o humanitario, o inclusive hasta militar. Pero, por favor, no malminas, minas, no mal minas, y hay que terminar. ¿Qué más estamos diciendo en ese acuerdo humanitario? No el reclutamiento de niños y niñas, por favor. Los niños y niñas deben de estar en las escuelas. Entonces, por un lado, al Estado colombiano le estamos pidiendo que mm, eh, los niños, eh, eh, garantizar la educación de los niños. Que el ELN no reclute más niños, que los grupos armados, las AGC o el CLAN no reclute más niños, que el ejército y la policía no utilicen a los niños.